Resultó herido de varios impactos de bala José Manuel Paredes Martínez, de 46 años de edad, en medio de asalto, en hecho ocurrido en el sector San Vicente. En medio de sus declaraciones, narra lo sucedido. No, ahí que me, me tiraron ahí abajo unos tigres. ¿Se sí. ¿Qué le manifestaron? Me dio un pin de plomo. Vayan ahí abajo a ver la cámara. Ahí en la eh, cuatro, cuatro, cuatro. Ajá, va a llegar ahí a la nuña, ve la cámara. ¿Qué le llevaron, hermano? Todo. Uh -huh. La cédula, los celulares, todo. Ahí abajo, la nuña de casa. ¿Le vayan que yo hay cámara ahí? Sí, ahí abajo. Nada, que busquen eso, ladrones No se, no hay pared de maitil. Se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paul de esta localidad. entre Giovanni Paulino